Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. En la oscuridad mis palabras ilumina, pinta en La pintada es mi alma tranquila yeah. te todo apagado, mente depresiva Yo maté, por toda mi familia Y yeah. en yeah. yeah. la luz se la lluvia Se acercan tu mente y un pece de fin Esa me no para yeah. mi subida No quiero verlo, no soy la hormiga Lo voy a lograr, lo juro por mi vida oh, oh. Y ahora vos mira, quedate tranquila oh, oh. Si con los míos con el for real oh, oh. Y tu flow, mi son y mi son Vino conmigo, bro Vino conmigo, no ron ya no quieres ese hoe Aunque si quiero amor El típico se Pero nada, mi mente se quema Cuando tú rapeas, un punto le quemas La esquina quema. la de barra con tu mamá mierda Yo acá en mi cuarto grabando materno No juego un puente Soy el diferente A la mierda de tu gente No juego con ente diente por diente La vara de frente Yo sigo vigente Lo siento potente Me puse patente Mi corazón fuerte Que sigue peleando hasta el final sé que no hay trampa, escucho mi voz en mi cabeza No sientes actores que corren me raba oh. En la oscuridad mi alma brilla, Argentina aparece en el mapa Me sale si pa, a felicidad No sobra flow, tenemos pa' tirar, wow, Lo voy a lograr, lo juro por mi vida, wow, Y ahora vos mira, que quedarte tranquila, wow, Sigo con lo mío, con el show for real, whoa, whoa, whoa. Lo juro con mi vida, ¿no? Oh,